Muy buenas, hoy hace fresquete, ¿eh? pero he acertado de, de, de chirupa. He acertado, me he tenido los guantes. Que ya digo, a ver, digo, si voy para el mediodía, que digo, no hará falta guantes, pero digo, ponía entre 6 y 12, eh, no, entre 6 y 17 máxima, algo así. Pero aquí debe haber 11 grados, algo así, 11 grados con airecillo, ya empiezas a notar que te ayudan, no es que sean necesarios, pero te ayudan un poco, ¿vale? Bueno, pues estoy probando el reloj, el Garmin Fenix 5 Plus, que ya sabéis que me lo ha, digamos, donado o regalado un corredor, así que eh, solo puedo darle un súper abrazo, ¿vale? Bueno, él ya lo sabe todo, pero bueno, muchas gracias. Eh, ya le he mandado un vídeo que lo que es el pulso va bastante bien. Ahora no está mostrando, pero lo voy a poner. El pulso. A ver, mira, ahora está el pulso dando, 135, 133, como me he parado para grabar el vídeo, pues va, venga, veis la zona verde, que pone aeróbico, ¿vale? Y nuevamente estoy corriendo en el umbral, en la zona naranja, Entonces suelo estar más o menos corriendo ahora, ¿vale? Más o menos en la subida y tal, zona naranja, que es zona 4, no es zona 5, ¿vale? Zona 4, que es la zona, digamos, de trabajo sin quemar, ¿no? vale, eh, me estoy trayendo también el, el Stratos el Stratos 2 eh, sí que ves 59 minutos llevamos este es el pulso 106, a ver cuánto me dice este, uy pues este ahora está mal ahora este, ahora me va a dejar mal este, 146 ha subido aquí hay un fallo ahora me va a dejar mal este ahora me va a dejar mal porque no puede ser y está a momento a 120 y algo a ver, ha tenido algún movimiento que he cogido y ahora se irá... Mira, ahora se está corrigiendo. Ahora está bajando. Claro, si es que mira, ahora, ahora se está poniendo al día. Algún movimiento he hecho que ha pillado luz. Calentamiento, 104, ¿ves? Ya ha visto qué tal, he dicho, va, te pongo... Mira, ascenso, llevamos 468, una hora. Velocidad vertical, como ahora estamos parados, 50 solo. Pero bueno, la velocidad vertical está yendo a 1000, ¿eh? 600.000, hambre, ratos, que hace un poco bajada, pues te pone para abajo. Pero hay velocidad vertical, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, pues el, el otro, eh, ahora me está diciendo 102 de pulso, ¿veis? Va, va bien. Pues el otro ha pillado un momento luz o algo. Bueno, la distancia 7,66. Este en distancia 7,74. ¿Veis? Arriba, 7,74 y este ritmo pone nada porque está, estamos parados, y otros 7,66, ¿ves? O sea, la distancia eh, marca, el estrato es un poquito de menos y este un poquito de más. ¿Cuál es la buena? Pues nunca se sabe. Pero sí, son 70 metros, no es mucho. No sé si a lo largo del rato, de a lo largo de 20 o 30 kilómetros, puede variar a lo mejor 200 metros de uno a otro, pero poca cosa. No creo que varíe más de 200 metros, ¿vale? Pero sí que varían detalles. Y ya está, el pulso yo digo, va muy bien. Eh, ahora he hecho esa tontería que habéis visto, pero va muy bien. Yo voy todo el rato y va, o sea, prácticamente sube una pulsación, baja una pulsación, no hace oscilaciones de que diga, wow, cinco para arriba, cinco para abajo, hasta bastante bien. Lo llevo muy apretado, ¿eh? Lo llevo muy apretado, ¿eh? Lo llevo aquí un poco estranguladillo, ¿eh? Un poco estranguladillo. Luego es más complicado porque tengo el guante y tengo el, el, el manguito. Entonces, claro, no puedo meter ni el guante ni el manguito dentro, debajo del reloj, porque entonces me lo, me lo engañaría. Entonces tengo que ir un poco con cuidado de no meterlo debajo. Y ya está, ¿vale? Así que nada, hoy vamos con la camiseta más Masquerranes, de los compañeros allí del mercado de Santa Caterina de Barcelona, que me la regalaron. De allí del club de... Bueno, de ellos que es un grupo de, que corren. Y ya está. Así que nada más, la mochila esta, que creo que no la habéis visto, lo que es aquí en vídeo, así en la montaña. Y ya está. Allí tenemos encima del... Pueblo ibérico puglásio que está allí atrás. Vamos ahora al, a la zona del eh, bueno, pasemos el acantilado que lo subimos aquí y y dónde vamos? A, no llega, iremos, haremos, haremos clascar, clascar y luego haremos eh, hasta mmm, que no sé porque no tengo mucho tiempo, la verdad, o sea no tengo. Al final tengo tiempo pero eh, no debo, no debo porque tengo muchas faenas pendientes y entonces me conviene llegar pronto a casa, pero bueno, me han dado margen, pero bueno, así que 26 kilómetros, 26, 25, 27, por ahí andaremos, ¿vale? Y hasta hoy viernes, día ya tranquilo, día de simplemente ir haciendo y ya está, día tranquilo de relaja, además estoy cansado que el miércoles la de caña, entonces se nota que la pierna tiene un cansancio, el corazón tiene un cansancio ahí latente, que aunque hemos estado jueves de fiesta, le cuesta recuperarse. Eh, no estamos fuertes. Estamos, estamos haciendo todo el recorrido, digamos, al tiempo máximo normal. ¿eh? Eh, al tiempo máximo normal. llegaba Puiggras en 47 minutos y medio. Eh, aquí llegaríamos en una hora, más o menos. Eh, bueno, un poco los tiempos máximos. ¿eh? Estamos haciendo un poco los tiempos máximos de recorrido, no los tiempos guays, los tiempos buenos, ¿no? Pero bueno, ya el miércoles, de hecho, me parece que hice los récords de todos los tiempos de, de para arriba, de para abajo, de todo. Yo creo que el miércoles batí todo, batí todo, ¿vale? Y ya está, sí contento. Pues venga, seguimos, aquí tenemos el acantilado aquí arriba. ¿No hay cuervos hoy? ¿No es hace frío o qué? Bueno, no, por el frío no, porque, mira, estarán por otro lado volando y hoy no tenemos cuervos, ¿vale? Sí, venga, aquí lo dejamos, ya digo eh, iré probando a lo largo del, de la, del entreno iré viendo pues es un poco lo básico del, del reloj y bueno parece que de momento pinta bien y ya veremos luego al final lo subiré al Strava, solo subiré una, uno, el del Garmin o no el del Stratos porque se pisarían creo que no lo permite aparte iba a grabar las conclusiones eh, cuando acabara pero digo bueno pues lo grabamos antes y ya vamos viendo, mira a ver, bueno, el tiempo tiene que ser exacto, porque ha habido, he hecho una pausa en la fonte de, de allí del Gracias para echar nada, una gota de agua aquí, porque no, digamos que voy y no puedo rellenar en ningún sitio, no llego a un punto que tengo una garrafa escondida de agua de 5 litros y no llego hoy a ese sitio. Entonces, bueno, desnivel positivo, 617 ¿Vale? Y velocidad vertical ahora 150, porque estamos en la pista, que es muy plana. Y aunque hemos tenido un poco de subidilla o lo último, pero ahora supongo que se irá aplanando la velocidad vertical, ¿vale? Va, da igual, más datos, ¿vale? Eh, ¿Cómo vamos con este? Pues mira, este... 11,70, ¿vale? Y este estaría... Ahora vamos a cambiar la pantalla. Tengo que hacer una modificación... Ya os explicaré. Vale, 11,88. O sea, 180 metros. Es la diferencia de momento. 11,88. 1,33, 54 de tiempo. rimbonada porque estamos parados. Y este, 11,7. O sea, de momento se llevan 180 metros en unos 12 kilómetros. Vale. Eh, bueno, pulsaciones 115. Vale. Vamos a ver este. Las pulsaciones. Mira, este ahora me está marcando 105. 105, me dice calentamiento. Como diciendo, calienta. 104, 106. Ahí estamos, ¿vale? Más o menos estas son las pulsaciones ahora con el Garmin y estas son las pulsaciones con el estrato. Vale, el estrato ya también se ha nivelado a 100. ¿Vale? También 99. 100, ¿vale? O sea, bien, bien van ¿Ves? Van bastante bastante clavados los dos Ya digo, el estrato no lo llevo apretado del todo Este lo llevo más apretado, pero bueno Con los guantes siempre puede haber un peligrillo De alguno, ¿eh? 96, 98 ¿eh? Por ahí andamos, ¿vale? Eh, hay que modificar una cosa Tengo que modificar una cosa Le tengo activado el Clean Pro Que creo que lo que hace es que cuando detecta Que hay una cantidad de desnivel pero yo tenía Disting y hacía lo mismo cuando tiene una cantidad de desnivel que estás subiendo, ve que hay inclinación y que vas subiendo. Lo que hace es que te cambia la pantalla ascenso. Es decir, yo, por ejemplo, digo, yo quiero ir con el pulso, como ahora, ¿ves? Con el pulso se mantiene, ¿ves? Ahora, pero si yo empiezo a coger y empezar a subir porque la ruta sube, ¿vale? El, el recorrido sube, me cambia el Pro y me quita la pantalla de, de cardio, ¿vale? Ahora me está, fíjate, en la zona gris. No está súper, vamos, zona gris. ¿vale? Eh, bueno, pues lo que es eso. Entonces tengo que cambiárselo porque me da un poco por saco, vamos a decir. Eh, ¿Qué pasa? Que yo voy con mi pantalla, digo, guay, voy mirando las pulsaciones. Como empieza a subir, claro, está como un poco, está unos segundos, está muy bien porque es automático. Eh, está unos segundos y luego me dice, bueno, se cambia la pantalla de ascenso a la ascenso, no la de distancia, a la de ascenso, ¿vale? Y está bien, ¿no? Porque dice la velocidad vertical y todo el rollo. Pero digamos que yo no necesito que me diga tanto eso, yo a veces digo, prefiero llevar el pulso. Entonces, para que no me cambie automáticamente la pantalla, tengo que activar el Clean Pro y se lo pondré, por ejemplo, a 1000, a 1000 de velocidad vertical. Entonces, solo en ciertas subidas muy inclinadas, me lo cambiará, pero no, digamos, cada cierto recorrido. Más que nada es porque este recorrido tiene subidas, aquí no ahora en esa pista. Pero es eso, como tiene bastante subida, pues claro, me activa bastante el Clean Pro. Tengo que o desactivárselo, que también sería una opción, o ponerlo con más inclinación, para que solo me lo cambie en momentos un poco excepcionales, ¿vale? Y ya está. Así que, bueno, pues así lo tenemos. 115... 96... 95... ¿Vale? Eh, desnivel... Espera, voy a poner el desnivel... El desnivel... En el... En este, el desnivel del estratos 643 positivos hasta aquí, ¿vale? 3,5 de efecto de entrenamiento y 81 es el pérdida de elevación. 81 negativo, 643 positivos a las 12 y 22, ¿vale? Vale, vamos con este, vamos a ponerle la ventana de ascenso, pantalla de ascenso. Y tengo 617, ¿vale? Es decir, se llevan... Eh, no llega a 30 positivos, ¿vale? No llega a 617 el de arriba ascenso, ¿vale? No llega a ver velocidad vertical, ve, ahora se está liando, 5000. está liando, pero como estoy parado, se está liando. 2000 de sí, de velocidad vertical. Bueno, pues eh, se llevan... en Contar en 650 positivos, Garmin marca unos 10... Y... 22 o no sé, alrededor de 20 positivos menos que estratos, ¿vale? Son detalles, porque esto va con parámetros, son detalles, ¿vale? Son pequeños detalles, ¿vale? Ya está, así que yo creo que ya está, esto lo empalmaré al otro vídeo, porque estoy grabando con el móvil. Eh, con el móvil no, no hay mucho que hacer, ¿vale? Me doy la vuelta un poco más para adelante, que está la trona para allá, no llego a la, o sea, voy, me paso de largo la trona, pero sin irme a lo que es al acantilado, ¿eh? a la zona del despeñadero de la trona, sino que voy por la pista, me doy la vuelta y está, porque así llego a la una y pico a casa que tengo, tengo otra ya, ¿vale? Venga, ahora sí, ahora ya cerramos.